Todo comenzó en 1983, con informes de trata de personas en el corazón de la ciudad del pecado. El FBI se había enterado de una posible red de tráfico que operaba en una tienda por departamentos abandonada en Las Vegas, Nevada, e inmediatamente comenzó a organizar una redada secreta al edificio. Si bien de hecho se encontrarían con algo horrible dentro de esa tienda por departamentos abandonada, no eran delincuentes o tráfico de personas. De hecho, no era humano en absoluto. Esta es la horrible historia de SCP-847. Después de semanas de planificación, la redada se llevó a cabo en plena noche. Los agentes cubrieron todas las salidas y entradas, y un helicóptero estaba estacionado cerca en caso de que alguien intentara huir. Era una trampa perfecta. Pero las cosas nunca salen según lo planeado, cuando no sabes con qué estás lidiando. Los agentes rompieron la puerta y comenzaron a registrar el edificio a oscuras. No parecía haber electricidad, por lo que los traficantes debían tener buena visión nocturna y gran tolerancia a sitios espeluznantes. Los agentes pronto escucharon un leve zumbido que venía de abajo, un generador. Debía estar ubicado en el sótano y ser el centro de esta empresa criminal. Preparándose para lo que sea que estuvieran a punto de encontrar, los agentes descendieron al sótano. A medida que se adentraron más en el edificio, descubrieron que se habían instalado plataformas de iluminación. Debían estar acercándose a algo, pero ese algo seguía siendo un misterio. Un agente especial de alto rango del FBI encabezaba la carga, con la pistola en mano y lista. Todo estaba muy tranquilo y silencioso. ¿Los traficantes ya se habían dado cuenta y se habían marchado? Estaba listo para considerar esta redada como fracaso cuando escuchó un suave maullido en la distancia. Un quejido persistente y quejumbroso que era innegablemente humano. Dio la señal a sus compañeros agentes para que siguieran el ruido. Avanzaron hacia los sonidos de dolor y se encontraron en una habitación amplia y bien iluminada llena de maniquíes de tiendas por departamento. Todos estaban rotos hasta cierto punto. Algunos estaban hechos añicos, otros estaban encadenados a las paredes y encerrados en jaulas, y otros estaban envueltos en plástico. El agente se preguntó si se trataba de una especie de broma retorcida o de una obra de arte de vanguardia en mal estado. Fue entonces cuando la notó. Una figura única agachada en la distancia, encorvada y gimiendo en un rincón oscuro de la habitación cerca de un espejo de cuerpo entero. No podía distinguirla por completo, pero tuvo la sensación de que algo andaba mal. Estaba herida, inclinada. ¿Le faltaba siquiera un brazo? ¿Qué le habían hecho estos monstruos a esta mujer? Susurró una solicitud de refuerzos en su radio y siguió adelante. Cuando se acercaron a 50 metros de la extraña mujer, su comportamiento cambió por completo. Se sacudió, sus movimientos eran forzados, erráticos y de aspecto doloroso. La mujer miró directamente a los ojos del agente y comenzó a cojear hacia él, deteniéndose ocasionalmente para adoptar una pose como si estuviera modelando en una sesión de fotos. En ese momento, el agente se dio cuenta de algo horrible. Esta cosa que se acercaba a ellos no era una mujer, era un maniquí viviente. Conforme se le acercaba, también se dio cuenta de que el antebrazo izquierdo del maniquí había sido afilado en un gran punzón. Un agente menor del FBI había sido una de las muchas que entraron en la habitación cuando el líder de la retada llamó por radio. En el segundo en que entró en el rango de 50 metros de este extraño maniquí, todo cambió. En un instante, sus ojos y boca comenzaron a gotear con una resina espesa y viscosa. Sus gemidos ahogados de repente se volvieron chillidos ensordecedores y desvió la mirada del agente principal del FBI. Ahora se centraba en la agente que acababa de entrar y echó a correr de manera aterradora en su dirección. El maniquí se movió con un propósito violento y decidido. Otros agentes comenzaron a disparar, pero corría increíblemente rápido y esquivó fácilmente la mayoría de las balas. Las pocas que asestaron no parecieron hacer nada para ralentizar a la criatura, ignoró el daño y siguió corriendo. Con un gran salto aterrizó sobre la aterrorizada agente Junior y comenzó a golpearla con su brazo afilado. Los otros agentes dejaron de disparar por temor a golpear accidentalmente a su colega durante el pánico. El maniquí era despiadado, arañaba, apuñalaba y la extraña resina se filtraba por todos sus orificios. Aterrorizada e incapaz de alcanzar su arma, la agente recordó su entrenamiento, metió la mano en su cinturón y agarró su pistola paralizante, presionando las dos ondas contra el pecho de la criatura dándole 30.000 voltios. La criatura sufrió un espasmo, se echó hacia atrás y se derrumbó en el suelo, congelada. Este fue el primer encuentro registrado con SCP-847. Un maniquí viviente violento, con un serio problema con las mujeres. Este aterrador informe pasó por la cadena de mando hasta que aterrizó en el escritorio de un agente de la fundación que trabajaba en el FBI. La fundación se abalanzó rápidamente y reclamó el maniquí, realizó el tratamiento amnésico necesario a todos los testigos y observó de cerca la recuperación del agente del FBI en un hospital privado con vínculos a la fundación. Resulta que tenían razón al hacerlo, ya que el agente subalterno se enfrentaba a un destino espantoso. Si bien las heridas que había sufrido a manos de SCP-847 no parecían fatales, el hecho de que las secreciones anómalas de resina del maniquí entraran por la herida abierta lo cambió todo. Varias horas después de ser internada, el agente subalterno comenzó a quejarse de rigidez en las extremidades y dificultad para moverse. Rápidamente se convirtió en parálisis total. Con el tiempo su piel y órganos comenzaron a endurecerse, hasta que el proceso, denominado plastinación, llegó a un final espantoso. La agente junior no solo estaba muerta, se había convertido en un maniquí. Los investigadores de la fundación se encontraron con una realidad verdaderamente horrible. Esto significaba que todos los demás maniquís rotos e encontrados con SCP-847 alguna vez fueron humanos, atacados y transformados por la anomalía, ahora una fuente de nuevas partes de cuerpo recolectadas. Sin embargo, ahora internados de manera segura en una instalación de contención, podían comenzar las pruebas reales de SCP-847 para determinar su comportamiento y atributos físicos. El detalle más importante de SCP-847 es que su agresión se dirige exclusivamente a las mujeres, a diferencia de cuando se encuentra con hombres, y donde sus instintos son más autodestructivos. A través de una serie de pruebas y observaciones, los investigadores han podido precisar tres patrones distintos de comportamiento para SCP-847. Los comportamientos del patrón Z ocurren cuando no hay humanos a 50 metros de SCP-847. El maniquí buscará un espejo de cuerpo entero y posará frente a él, como un maniquí en una tienda por departamentos que intenta lucir ropa. Permanece en gran parte inanimado durante estos periodos, y muy ocasionalmente usará un dedo o cualquier apéndice disponible dado su hábito de automutilarse, para rayar mensajes en superficies cercanas. Los comportamientos del patrón Y ocurren cuando los humanos masculinos con cromosomas XY entran en un radio de 50 metros cerca de 847. Al igual que su reacción a los agentes masculinos del FBI que lo encontraron, 847 emitirá vocalizaciones que parecen gemidos ahogados, antes de hacer contacto visual y hacer poses provocativas al acercarse al sujeto. Luego permanecerá estático y permitirá que el sujeto masculino pose su cuerpo. Sin embargo, después de que el sujeto masculino abandona el área, 847 entrará en un estado de angustia considerable y comenzará a remover o destrozar partes de su cuerpo. La fundación ha descubierto que las partes removidas o rotas son partes que los sujetos masculinos encontraron desagradables durante sus interacciones, lo que muestra un gran deseo masoquista de impresionar. Estas partes luego se recuperan de las víctimas plastinadas lo que nos lleva al más peligroso de sus patrones de comportamiento. Los comportamientos del Patrón X ocurren cuando mujeres humanas entran en un radio de 50 metros de la criatura. 847 se volverá inmediatamente agresivo, cambiando sus vocalizaciones de gemidos a violentos chillidos y gruñidos. 847 también experimenta capacidades físicas mejoradas durante los estados del Patrón X. Su velocidad se ha medido a 45 km por hora, lo que lo hace tan rápido como el legendario SCP-096. También se ha demostrado que exhibe una fuerza física extrema, es durante este patrón de comportamiento que comienza a excretar su resina mortal, que se ha demostrado que no solo es peligrosa para las mujeres. En estos estados, lo único capaz de pacificar de manera confiable al ser es una poderosa descarga eléctrica. El impacto hace que la resina de la criatura se endurezca, incapacitándola temporalmente durante aproximadamente 5 minutos. Otras armas y daños convencionales no tienen efecto significativo en SCP-847. Después de una serie de incidentes que tuvieron finales tristes y violentos, el Comité de Ética de la Fundación prohibió el uso del personal femenino de clase D en las pruebas de SCP-847. Cuando se trataba de sujetos femeninos, 847 siempre caía en un estado de agresión extrema, por lo que en cambio la fundación comenzó a realizar pruebas con sujetos masculinos, con la esperanza de comprender mejor la dinámica entre hombres humanos y SCP-847. Varios machos misóginos de clase D fueron introducidos en la cámara de contención, que fue modelada para que pareciera un dormitorio con el propósito de estudiar el comportamiento. A cada uno ya sea durante o después de su interacción con SCP-847, se le pidió que comentara algún aspecto con el que se sintieran insatisfechos. El maniquí se rompió el pecho después de escucharlo descrito como desproporcionado. Después de que otro clase D dijo que su nariz era fea, el maniquí la rompió. Después de que otro dijo que su cabello estaba pasado de moda y comentó sobre su incapacidad para beber, se arrancó el cabello y el hígado. Todas las partes fueron reemplazadas después de los experimentos. Las cosas tomaron su giro más violento y perturbador hasta ahora con la introducción de D-7294. Muchas veces se considera que el personal de clase D es tan anónimo como prescindible, pero D-7294 es la excepción. Antes de convertirse en clase D, fue un exitoso profesor de violonchelo que asesinó a una de sus estudiantes y a su madre. Por lo general se emplea en pruebas cuando la fundación desea ver interacciones entre anomalías y humanos con personalidades psicopáticas confirmadas. Durante su interacción con SCP-847, menospreció y humilló al maniquí, lo obligó a adoptar poses incómodas e incluso le rompió uno de sus dedos antes de ser sacado fuera de la habitación por guardias de la fundación. En la entrevista siguiente, siguió hablando mal del maniquí, catalogándolo como inútil y pésimo en su trabajo de ser controlado. En respuesta, 847 extrajo su propio cerebro, ojos y clavícula, antes de romperse las manos en consternación. Pero ¿por qué SCP-847 se comporta así? Si bien puede parecer monstruoso, parece que la razón por la que SCP-847 hace lo que hace es demasiado humana. Lastima a las mujeres porque él mismo está lastimado y está dispuesto a lastimarse aún más por la aprobación de los objetos de su deseo. Como resultado, es una anomalía atrapada en un ciclo interminable de dolor y violencia. Quizás algún día pueda liberarse de ese bucle, pero es poco probable que ese día llegue pronto para este maniquí asesino. Ahora ve a ver SCP-035 La Máscara Posesiva y SCP-2935 O Muerte para ver más historias escalofriantes de la Fundación SCP.